Gente, Luis Gilera de YouTube, estamos aquí con un nuevo video. Esta vez vamos a jugar Happy Wheels. Happy Wheels es un juego donde puedes crear tus propios niveles. Y si tienen cuenta Happy Wheels, pueden eh, crear niveles para mí. Antes de empezar, quiero contarles una mala noticia, chicos. Mis auriculares que antes, fun que antes funcionaban bien ya se fueron a la mierda voy a hacer como como soporte base dejémonos de chácharas y empecemos con esto y si sí, se ve bien o sea, retos de polvo este nivel es genial y si, si quieres los retos de cristal normales Empecemos. Welcome to the Glass Challenges. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Uy, casi caigo. Número 2. Glass break. Oh. Porras me he clavado en la cabeza. Yeah. Toma esa. Tres. Glass. Ah, o sea, espejos rotatorios Estoy grabando Número 4 Caídas de cristales 59,90. con Tomemos otro nivel ¿qué niveles hay más por aquí? Vamos a probar buscar niveles, vamos a probar con glass break, aquí nos salieron muchos de, muchos niveles de romper vidrios, vamos a probar este, glass break, enjoy, eso significa disfrútenlo. vamos a probar con el con el papá y Carlitos. <risa> fuerza 1. <uno. risa> Esa tiene más fuerza. <risa> más fuerza. Más fuerza, más fuerza, más fuerza. Este es el más difícil. Nivel de fuerza 10. Tiene, tiene que agarrar impulso hacia atrás. Luego acelerar al fondo y embestir. Repitan esto cada vez. ahora genial nivel 2 espejos rotatorios vamos a fingir que eso no pasó al carajo con este tipo ay al carajo, al carajo con este nivel vamos no con otro a ver el uh, Glass Breaker Pro please raid I, I work very hard on this separar con el... Con lo mismo, bienvenido a Class Breaker Pro. Tu meta es sobrevivir. Y ahora, mega fácil, fácil, algo fácil, un poco difícil, difícil, muy difícil. Soy padre, ¡Ay! Oh por Dios Wow ¡Ay! Fallamos en este Probemos con otro el glass break extremo ya en toda la boca 25 peligro. Esto es esparta. No funciona. Otro intento muchachos, otro intento. Y hagamos esto No sé cómo carajos hice es eso Bueno, ahora espejos rotatorios Velocidad 10 Velocidad 12 Velocidad 13 Velocidad 4 Digo, 14 Tengan cuidado chicos, si han jugado este Los que siguen van a ser los más difíciles ¿Por qué lo digo? Porque Vamos a fingir que eso no pasó menos. Class Break Medium se a character, no, no more guy. O sea, el, el tipo corta césped, que es el más recomendado que hagamos con el, con el tipo y corta césped. Vamos allá. El dos, muros de pitales. Cuatro. Botellas rotatorias despacio, despacio. Caída de botellas. Oh. No. <risa> ¿Qué LOL, qué lol, qué locura. Y terminamos sin cuerpo. Hasta aquí el video de Happy Wheels. Recuerden de darle like y compartirlo. Con los nos vemos, nos vemos más tarde con otro video de Happy Wheels y hasta la próxima.